poder que sea enorme, mi huevo, pared en balones, soy Siempre un cuchillo para que me llame yo contigo firmo solo un contrato. Gracias.